Las calles en las periferias del mercado público de San Francisco de Macorís se han convertido en un dolor de cabeza para los transeúntes y comerciantes. Así lo expresaron este jueves. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan la problemática. Sí, bueno, la situación de esta calle, de la sala humedad y del de, de callejón Castillo no sirve. Nosotros nos estamos enfermando de los riñones con los hoyos. Fui a obras públicas, de obras públicas me mandaron que ondeale. La, hablé con uno de los de ADE, lo me dice que es de obra pública. ¿A quién le creo? Si nosotros estamos pagando impuestos y no es verdad que nada más es para ellos robarse el dinero del pueblo y no atender las necesidades y la obra que tienen que hacer. que lo que han prometido y no han arreglado nada, nada más se han vuelto promesa y promesa y nada, cada día más malo y igual o peor. dice eso, es eso mismo, que la calle tanto día también de una manera que usted no haya ni cómo caminar con su vehículo y sí, con el descuido los síndicos no se tratan de ayudar a uno también porque uno está pagando sus impuestos contando de que le van a de que sea subsanar esos problemas de la calle y cosas te me entiende? no se puede caminar que la lo arreglen los más chiquitos de más, más, más, más bajitos, los gobiernos son toditos malos ganan y más nunca, nunca ganan porque no sirven sí, no hacen nada bueno te ve como que está está bien mala de verdad que sí que está mala ¿sabes? Si no hay un arreglo, está peligroso esta vaina aquí. Y TV, su noticiero regional, Robinson Polanco.